BAT es un encuentro teórico-práctico que aborda el trabajo de arquitectos, urbanistas y activadores urbanos en la búsqueda de herramientas y proyectos que contribuyan a la construcción colaborativa de, de ciudades y territorios más habitables. Este taller pues se fundamenta un poco en eso, ¿no? En junto con Astra, idear, prototipar y construir a partir de materiales recuperados de, de esta zona que está llena de pabellones industriales, un mobiliario multifuncional que, que sea útil para, para el propio edificio, ¿no? ¿Ustedes Cos? Si os oso simbólico o importante, veréis historias de bombarda que está en la ciudad de la ciudad de la En este caso, el país de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la y la tal gente la de la ...de colonizar edificios que, que, que constituyen un equipamiento y un recurso eh, público y común ⁇ y poder intervenir de una forma colectiva y comunitaria en esos espacios eh, manteniendo eh, los principios que no son nuestros principios metodológicos habituales, ¿no? como el bajo presupuesto, la, la construcción colaborativa, la reutilización de materiales, la reinterpretación de espacios. Eso para nosotros era eh, uno de los mejores contextos en los que poder aplicar un poco nuestra experiencia y a la vez empaparnos un poco de la, que es la, la, la, la experiencia local. La obra pública de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad sartu la ciudad de la ciudad de la ciudad Vear basala, eh, bueno, banak, momento de acción, van a que te vayas enviar si el espacio recmodule en Batensarraceco, pañales modul definitivo, es la modulo Battu que está. En colaboración con eh, la coordinadora de Astra desarrollamos un, un programa eh, relativo a esa primera intervención que consistía fundamentalmente en generar eh, unos artefactos que permitan el almacenamiento de todos los materiales que se usan en las actividades diarias del centro y a la vez unas estructuras eh, que fuesen versátiles, móviles y que permitiesen acotar el espacio y reconfigurarlo según las actividades que se desarrollan y que fuesen catalizadores de funciones variadas que se iban a hacer en el espacio, ¿no? por ejemplo eh, un espacio para las actividades de circo que, que se hacen aquí adentro, una, un, un objeto de, que pudiesen usar los niños como almacenamiento y también como área lúdica. El este, <risa> para las bolas o así, para coger. Y que queda bonito. Bueno, ahora su calda, módulo día eso nos han Platera que está en que está en chico, y está módulo chiquilla y se nos ha bajado la almacena. Y aquí arriba pues, podrías, pues, podrías guardar los chingos o algunas máscaras. Y... y esto son unas sillas cubo. Y aquí tienes una silla. <risa> y aquí está. Esta zona es para apoyar las... Eh, para crear más espacio de trabajo aparte de las mesas que haya en Astra. Entonces son mesas plegables, eh, iluminadas, con flexo. Funciona como duega, que